Eh, la MLB, eh, la, la Major League Baseball, demandó al empresario Juan Ramón Gómez Díaz. Vamos a poner la, la imagen, vamos a leer la, la, la nota sobre la información. Bueno, y lo que sucedió fue que la... La MLB ha aplicado una demanda a la Corte Federal por un monto de 5.8 millones de dólares en contra de esta estación televisiva de República Dominicana, la cual alegadamente incumplió en los pagos por los derechos de transiciones del partido, perdón, transmisiones de los partidos de béisbol. De acuerdo con lo establecido, el pasado 18 de septiembre, la Corte Federal de Distrito de la Parte Sur presentó la petición de la Major League Baseball, propiedades incorporadas, emporio que aplicó para confirmar, reconocer y hacer cumplir en Centro Internacional y las reglas de arbitraje de contrato contra la Corporación de Televisión eh, y Microondas Rafa S.A. Telemicro, propiedad del señor Juan Ramón D. Gómez Díaz. Bueno, esa es la demanda que hace la Major League Baseball. No sé, tengo que... No sé, tengo que indagar un poquito más a, a saber si fue una demanda directamente en el país o fue una demanda que abarca eh, estamentos internacionales. Pero la empresa Telemicro tiene eh, ese inconveniente porque según las grandes ligas, eh, Telemicro no pagó eh, el convenio que, te, que tuvieron por los derechos de transmisión, o sea, por falta de pago. Y... Sabemos ya que otras compañías han adquirido ya el derecho de las grandes ligas por ese inconveniente que tuvo con Telenicro por falta de pago. Vamos con la otra información y es que la muerte de José José, muchas personas se preguntan de qué forma fue que José José eh, murió. ¿Por qué fue que murió? Bueno, y, y es que todo el mundo sabe que José José tenía... Cáncer de páncreas y eso se dio a conocer cuando José José falleció en la noticia de este señor que había fallecido a los 71 años de edad eh, en el hospital de la ciudad de Onstate, State, el sur de Florida en Estados Unidos debido a las complicaciones en su estado de salud por cáncer de páncreas que padecía. El cáncer es un tema que nos preocupa a muchas personas ya que es una de las enfermedades más diagnosticadas y con altas cifras de mortalidad en el mundo. Eh, la, eh, esa fue la, la razón eh, se complicó a pesar de que llevaba todos sus tratamientos ya ese cáncer de que ya eh, agotó las fuerzas que tenía el príncipe de la canción, José José así que recuerden señores estaremos aquí eh, como siempre trayendo todas las informaciones pueden suscribirse a nuestro canal YouTube también por Instagram y por Facebook así que vamos a seguir con el toque de mediodía